Lunes de la semana 31 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 14 del versículo del 12 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer Cuando des una comida, una cena, no invitas a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos Porque puede ser que ellos te inviten a su vez Y con eso quedarías recompensado al contrario, cuando eres un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sábado pasado leíamos la recomendación de Jesús sobre no ir buscando los primeros puestos al ser invitados. Hoy sigue con el tema, pero esta vez diciéndonos a quienes deberíamos invitar preferentemente a comer. Es la segunda enseñanza de Jesús a propósito del comportamiento de los invitados a un banquete. Se refiere a hacer el bien sin esperar ninguna retribución. Tema ya tratado con anterioridad en otro contexto. Puede resultar paradójico el, el consejo. No invites a tus amigos ni a los vecinos ricos. El motivo es que lo hacemos así, lo que estamos buscando en el fondo es que luego ellos nos inviten. Ellos corresponderán invitándote y quedarás pagado. Mientras que si seguimos el criterio de Jesús, invitando a pobres, lisiados, cojos y ciegos, estas personas no pueden pagarnos y entonces el que nos...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 Jesús premiará ser a Dios cuando resuciten los justos. Es decir, a partir de un ejemplo tomado de la vida diaria, una invitación a comer, Jesús enseña que sus discípulos deben ser desinteresados y que jamás deben hacer el bien con la mirada puesta en la retribución que esperan recibir. El que comparte lo suyo sin buscar recompensa alguna en este mundo, la recibirá de manos de Dios, quien es generoso en grado infinito. El Evangelio se nos presenta muchas veces ejemplos opuestos a nuestros criterios espontáneos y a las directrices de este mundo. Cuando hacemos un favor a otro, sería bueno que examináramos nuestras intenciones profundas. Lo hacemos con amor a Dios y amor a las personas en sí misma, o bien buscamos que nos pueden corresponder. ¿Qué podremos hacer en concreto con nuestros hermanos necesitados? Nuestro amor ha de ser desinteresado sin pasar factura por el bien que hacemos. Si hacemos favores a quienes no pueden pagarnos, ya no los pagará Él. Conmigo lo hicieron, dice Jesús, y Él es buen pagador. Hoy podríamos tener con alguien un detalle de amor gratuito sin que se note sin pasar factura y que se nos convierta en una costumbre. Que el Señor los bendiga.